¿Qué tal mis amigos, bienvenidos una vez más a este su canal de servicio técnico en CCTV, bien pues como pueden ver en el título del vídeo en esta ocasión pues vamos a ver eh, lo que es cómo actualizar lo que es un nano station loco M5 eh, como podemos ver eh, este equipo pues ya está muy eh, eh, usado y bueno pues vamos a ver si podemos eh, recuperar o actualizar a una versión más reciente eh, primero que nada uh, voy a comentarles de que este equipo Nano Station Loco M5 se alimenta de un inyector PoE que, que tenemos por acá este inyector PoE es de 24 volts a 0.5 ampera ¿vale? una de las cosas que que por ahí nos han preguntado que cómo pueden hacer un reset en caso que la antena esté colocado en un mástil y esté encima de un techo. Es imposible bajar la antena y hacer un reset. Como podemos ver aquí, en la parte de abajo de la antena, donde entra el cable, tiene un botón de reset. Muchos de los comentarios han dicho cómo hasta poder hacer un reseteo sin tener que bajar la antena. Entonces, en este caso, les voy a comentar... Que nuestro inyector PoE de la marca Ubiquiti, lógicamente, eh, en la parte de atrás cuenta con un botón o con un orificio donde dice Reset. En esta parte, una vez conectado lo que es los cables del PoE a la antena y de la LAN hacia el router o modem donde vamos a conectarla, para hacer un Reset simplemente colocamos aquí lo que es un pequeño alambrito y mantenemos oprimido durante tres o 5 segundos, y pues nuestra antena será pues reseteada de fábrica. ¿Vale? Entonces, atentos. Bien, para poder eh, ingresar a nuestra antena Nanostation Loco M5, eh, tenemos que teclear la dirección IP de nuestra antena, que por default es la 192.168.1.20 entonces vamos a, a irnos a actualizar nuestra antena en este caso la versión del firmware de la antena que actualmente tiene nuestra pues antena nanostation es la versión 6.3.2 y vamos a actualizarla a una versión más reciente que sería la versión 6.3.6. Bien, vamos a intentar, para que ustedes vean, a ver si podemos actualizarla o regresarla a una versión anterior. Vamos a intentar instalarla o actualizarla a una versión 4.0.2, me parece. Vale, entonces, eh, pues sin más que decir, vamos a allá. Ok, mis queridos amigos, ya estamos aquí en nuestra computadora. Eh, bueno, vamos a irnos a Centro de Redes y Recursos Compartidos para poder cambiar eh, la opción del adaptador. Vamos a irnos a Propiedades y Protocolo de Internet Versión 4. Bueno, aquí le voy a poner una dirección IP que esté dentro del rango de nuestra antena eh, AnoloCo M5, que es la 192.168 esta es la dirección IP que siempre yo pongo en los videos tutoriales, terminación 100 ya sea, puede ser 0.100 o, o o, 101, o 1 o 1.100 vale vamos a dar tabulación y vamos a ponerle la dirección IP de nuestra antena que por default es 192.168.1.20 y en todas las antenas va a ser el 1.20 entonces eh, nosotros tenemos que cambiar esa dirección IP en la configuración para que sea una IP diferente y no interfiera o no, crea o no cree conflicto con otras antenas en caso que tengan la misma dirección, vale, entonces le vamos a dar en aceptar, cerrar y bueno pues prácticamente aquí ya está eh, reconocido vamos a cerrar todo esto, bien, como les comentaba vamos a a una dirección IP de, de nuestra antena para poder así eh, hacer la actualización de este firmware y bueno, vamos a teclear entonces la dirección IP de la antena que es terminación 1.20 ahí está le damos enter y bueno, vamos a visualizar eh, pues la pantalla donde nos pide el nombre de usuario y contraseña vnt en minúscula usuario y contraseña vnt y bueno vamos a ingresar a ella bien bien una vez que ya estamos aquí pues eh, pues esta es la pantalla de la interfaz de nuestra antena nano loco nano station loco m5 eh, vamos a irnos aquí donde dice sistema y vamos a observar que eh, la versión del firmware pues es el xw versión 6.3.2 Vamos a buscar entonces. Bueno, como ya vimos por ahí que tenemos lo que es una eh, actualización. Vamos a ver si realmente eh, cambia. Tenemos una versión de versión de 4.0. Uh, vamos a ver. Eh, vamos a intentar actualizar este firmware. Vamos a seleccionar. Parece que es una versión más avanzada esto. Pero bueno, vamos a intentar hacer la actualización o cambiar el firmware. Para ver si tiene algún otro efecto Bien, vamos a seleccionar entonces nuestro firmware Le vamos a dar en abrir Y vamos a dar aquí donde dice cargar ¿Vale? Bueno, esta es la ruta donde nosotros en caso que queramos actualizar el firmware de nuestra antena Pues este es el proceso, estos son los pasos ¿Vale? Entonces vamos a darle aquí en cargar Y vamos a esperar que cargue la versión eh, bueno por aquí nos dice que bueno aquí nos, no nos está permitiendo hacer la actualización tal vez porque sea tal vez porque es una eh, actualización muy muy antigua entonces por ese motivo que no quiere cargar vamos a buscar una actualización más reciente tal vez vamos a ver entonces Bien, perfecto, vamos a dejar tantito esto por acá, vamos a desactivar tantito eh, nuestro adaptador, vamos a conectarnos al red de Wi-Fi para poder buscar una actualización, bien, vamos a entrar a una página de internet y vamos a buscar... Miren por aquí aparece, aparece una actualización más reciente. Eh, nos dice aquí En eh, no station M5, loco M5, ¿vale? Entonces la actualización eh, vamos a descargar la versión. Ahí está. aquí lo tenemos, vamos a enviarlo a nuestro escritorio y bueno vamos a minimizar esto, vamos a entrar a, ahora sí que a nuestra antena vamos a activar lo que es eh, nuestra puerta de comunicación nuestra entrada Ethernet, bueno ya estamos ahí vamos a entrar nuevamente a la interfaz y bueno, vamos a dar refrescar, vamos a ver que si nos conecta, perfecto, ya estamos aquí. Bueno, vamos a entrar nuevamente en sistemas, vamos a seleccionar el archivo que tenemos aquí, es esta, perfecto, vamos a abrirlo. Y bueno, vamos a intentar cargarlo, vamos a ver. Ok esperemos que sí esté cargando eh, perfecto ya ahí está eh, ya lo aceptó entonces el siguiente paso que vamos a hacer vamos a darle aquí donde dice actualizar y vamos a esperar que esto eh, pues avance y nos indica aquí que no apaguemos el equipo vale entonces vamos a esperar que actualice la uh, el firmware y bueno para ver a, a ver si cambia un poquito más el interfaz vale entonces, no se vayan, no se despeguen de nuestro video y regresamos en un momento. Bien, perfecto. Ya concluyó con la actualización. Y bueno, vamos a esperar que se reinicie el equipo para poder así ingresar. Ok, como podemos observar, eh, la versión del firmware pues ya está actualizado a la versión 6.3.6. Eh, anteriormente tenía la versión 6.3.2. Y bueno, ahora sí que ya está actualizada eh, la eh, versión de nuestra antena. ¿vale? Y bien, pues ahora sí que eh, esto sería todo, mis queridos amigos, de cómo poder actualizar nuestro firmware, nuestra antena NanoStation Station Loco M5. Y bueno, ahora sí que esto sería todo y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Y bien pues, mis queridos amigos, pues aquí como pues ustedes pudieron observar en eh, la actualización del firmware de nuestra antena, pues no, no aceptó la versión 4.0.2. Y pues bueno, nos pasamos a la versión 6.3.6. Con esta versión actualizamos nuestra antena para que así tenga un mejor rendimiento, un mejor, pues en todo, ¿no? Los, sus características en la configuración, tal vez agregue algo más para que mejore la antena y pues para poder actualizar nuestra antena y mejorar la calidad o corregir algunos errores, ¿vale? Entonces, gracias por ver este video, nos despedimos. No duden en suscribirse a nuestro canal y compartir este video por las redes sociales. Gracias y nos vemos hasta la próxima. Chao.